hola amigos cómo están los saludo a Heiner desde Canadá les quiero contar mi testimonio y mi experiencia con seminarios online es increíble todo lo que uno puede aprender y lo más satisfactorio a las personas que uno puede llegar para ayudarles al día de hoy adquirí programa en enero de este año primero me enfoqué en estudiar todo el programa me interesó mucho el tema de las coproducciones y el día de hoy mis ventas no paran de llegar Mínimo 4 diarias hasta 15 diarias. Y yo les quiero compartir a ustedes que esos resultados que yo obtengo realmente son verdaderos. Entonces, este es mi teléfono. Entonces, ustedes pueden ver acá todas mis ventas. Gracias a Seminarios Online. Por eso quiero invitarlos a formar parte de esta increíble comunidad. Muchos éxitos y muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Los veo ahí Chao. ¿Cómo están? Mi nombre es Talía Claudia Galvez Cavalcanti, soy afiliada a Hortmar y les cuento un súper logro que he conseguido gracias al curso de seminarios online. Apenas tres meses y algunos días he alcanzado más de 7500 mil dólares. Es increíble el número, la cifra, estoy bastante emocionada por lo que viene pasando. El curso con el que yo me he capacitado es seminarios online. Definitivamente yo opté por el más profesional de todos y estoy bastante agradecida, bastante feliz por todo lo que viene sucediendo. ¿Qué si tú todavía la estás pensando si invertir o no en este curso, de todo corazón te digo de que sí, será la mejor inversión que hagas porque tus números van a incrementar de manera increíble nada, eso es todo conmigo, espero verlos en un próximo vídeo sobre los primeros 10K Hola, ¿qué tal? Soy Estefanía La Choco Garrido y hoy quiero contarte cómo ha sido mi proceso en la comercialización de productos digitales. Un amigo mío ya estaba metido en el mundo de Hotmart, en los negocios digitales, ya estaba y ya conocía de hecho seminarios online y me había dicho que este programa era un programa no solamente que te ayudaba a formarte, sino que te daba altas comisiones. Tuve que reunirme con él y en una explicación y muchas preguntas eh, realmente entendí que esta era una buena y una excelente oportunidad el mes de abril ya había llegado a los 5 mil dólares y en este mes de mayo con mucho orgullo de verdad les tengo que confesar que he llegado a la suma de 7 mil 500 dólares en venta tomar la decisión fue lo más importante salir de la zona de confort siempre nos trae grandes sorpresas Hola, soy Mónica Alejandra Cancino desde la ciudad de Bogotá, Colombia y hoy quiero contarte de qué manera pasé de ser empleada a ser emprendedora digital aún sin tener experiencia previa en marketing o en redes sociales. A finales de junio es que empiezo a escuchar acerca de seminarios online y por recomendación de una persona que había conocido en el extranjero, decido hacer parte del programa. Solo a partir del 5 de octubre y basada también en mi presupuesto, decido realizar un una estrategia de mensajes y francamente desde allí no he dejado de tener mis ventas diarias. He logrado generar un poco más de 6 mil dólares hasta la fecha. Muchas gracias a todos por haberse quedado hasta el final de este video. Espero que nos podamos ver en una próxima ocasión. Chao, chao. Hola, mi nombre es Heriberto Matorey, te hablo desde Palma de Mallorca en España y soy usuario activo de Seminarios Online. Ya he alcanzado la cifra de 7500 dólares generados eh, comercializando productos digitales en la plataforma de Hotmart. Déjame decirte que si eres una persona que está buscando cómo generar ingresos por internet el marketing de afiliados y la comercialización de productos digitales es uno de los negocios más rentables y con mayor proyección en el tiempo. En Seminarios Online vas a aprender todo lo que necesitas para poder tener muy buenos resultados y además tienes infinidad de productos para poder comercializar. Así que si te lo estás pensando, no pienses más. Entra en Seminarios Online porque tienes todo lo que necesitas. Para cambiar. Tu futuro. Hola, mi nombre es María Fernanda Prieto, empecé en Seminarios Online. El 4 de enero del 2022 El 20 de enero del 2022 recibí mi primera comisión 740 dólares Era como increíble que en tan poco tiempo yo estuviera teniendo esos resultados Finalmente el 31 de enero recibí otra comisión para un total de 2.237 dólares De verdad que fue eh, demasiado especial para mí Ha sido... Eh, muy motivador también, yo le quiero dar gracias a Mauricio Duque y a Seminarios Online, porque de verdad que más que transformar mi vida, también han transformado mi mente, así que muchas, muchas, muchas, muchas gracias, Seminarios Online de verdad me ha transformado la vida.